Uno dice en una situación de estas, cuando normalmente alguien dice una mentira, se pone colorado. En el caso del régimen de Maduro es lo contrario. Cuando dicen la verdad, se ponen colorados. Son tan mentirosos que ni ellos mismos son capaces de contradecir sus propias mentiras. O sea, es, es, o sea, es una mentira que ellos la vuelven verdad en, en su vida. Y ver cómo hacen las pantomimas, cómo escabullen la ley cómo la acomodan para ellos. Y es lo que está pasando, digamos, con el avión que fue retenido en Argentina, que llevaba a estos señores, que si miramos la hoja de vida de ellos, según ellos hablan de una ayuda humanitaria, pero que da la casualidad que lo que llevaban era como un poco de terroristas. Entonces uno saca la conclusión. ¿Ustedes se acuerdan de la operación Gedeón? Que supuestamente cogieron a unos terroristas y esos terroristas iban 10 en una balsa, en pantaloneta y en camiseta, supuestamente a derrocar a Maduro. Suena chistoso. Cuando el arma que llevaban ellos, el, lo más peligroso, creo que era un corta un destornillador. Entonces uno dice, suena chistoso. Pero estos que sí los encontraron, que van gente de dudosa reputación, como decía mi abuelo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si yo ando en medio de un poco de bandidos y entre un poco de terroristas, no es porque esté haciendo obras de caridad. Son descarados, sin vergüenza alguna a pesar de los acontecimientos siguen como si no pasara nada por eso la oposición venezolana reaccionó al reclamo del régimen sobre el avión retenido en argentina el argumento de maduro es cínico y perverso si sí, uno dice el hombre habla con una frialdad y con un cinismo que produce hasta asco recordemos que en el aeropuerto internacional de Ezeiza permanece la aeronave detenida que sirve a la ciudad de buenos aires desde principios del mes de junio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a la Casa Rosada su incautación. Elisa Trota, la representante del gobierno de Juan Guaidó en Argentina, calificó como de cínico y perverso el argumento del dictador Nicolás Maduro para reclamar la devolución del avión venezolano iraní retenido en Buenos Aires el pasado 8 de junio Buscan cualquier excusa para victimizarse Cuando en realidad los victimarios son ellos Señaló Trota refiriéndose a Maduro Según el dictador venezolano Dijo este miércoles que el Boeing 747-300 Llevaba ayuda humanitaria a países del Caribe y África Cuando decimos que el régimen es descarado Es descarado y van a darse en cuenta por qué. ¿De qué función humanitaria están hablando? ¿De transportar terroristas? ¿De qué robo habla Maduro cuando robo es lo que han hecho ellos durante las últimas dos décadas? ¿Y es lo que están haciendo ahora? Cabe esa pregunta, porque uno dice, está bien, bueno, está bien que de pronto ellos exijan a los derechos humanos y sigan exijan a los entes internacionales. Pero cuando son ellos los que están haciendo barrabasadas y están... Eh, acabando pues con lo poco que queda de ese país y hablan de ayudas humanitarias, hablan de paz, habla de traición a la patria, instigación al odio, pero eso es lo que los ampara a ellos, pero lo demás lo tildan como actos en contra de un gobierno supuestamente estable. Esto es de pensarlo yo quiero adentrarme pero antes los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios gracias a ustedes seguimos acá siendo los número uno aquí dando lata aquí buen llamarnos chismosos pero estamos hablando con la verdad delsa solórzano dirigente opositoral recordó que no es la primera vez que la dictadura de Caracas utiliza el término humanitario para justificar sus reclamos. Además precisó que fue el mismo argumento empleado por Maduro para pedir la liberación de Alex Zapp, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de ser el testaferro del dictador chavista. Recordemos que cuando fue detenido Alex Zapp, que bien sabemos que está vinculado a hechos delictivos, ustedes se acuerdan que aparece Alex ...con un entramado de empresas... ...en ocho países diferentes... ...y que todas esas empresas son ficticias... ...y que todas esas iban a parar... ...con un centro de operaciones... ...directamente desde Venezuela... ...más exactamente Caracas... ...mi abuelo decía... ...piensa mal y acertarás... ...y entonces saquémosle la conclusión... ...cuando Alexa fue detenido... ...en Cabo Verde... ...dijo en primera instancia... ...que no tenía ningún negocio... ...con el régimen chavista... ...y que además... ...oígase bien... ...que además... No conocía a Maduro Pero ahora, como ya el agua le llegó al cuello Ya está extraditado en los Estados Unidos Ya está ahí que vas a encantar Ahora la excusa del régimen es que el señor era diplomático del gobierno de Nicolás Maduro Y después dijeron que se dedicaba a buscar comida para el pueblo de Venezuela Vuelvo y digo Ellos cubren una serie de leyes donde los cobija a ellos pero esas mismas leyes en la oposición o en los que están en contra de ellos es mirada de una forma como traición a la patria y hostigación al odio y desecho de la paz. Solo Orzano, la ex parlamentaria, insistió en que el avión retenido en Argentina forma parte de un cúmulo de pruebas que revelan la fuerte incidencia de los grupos terroristas en Venezuela y que operan protegidos ...por la dictadura de Caracas... ...alguna vez lo dijimos también en este medio... ...donde decíamos... ...ojo, porque esto es de preocuparse... ...cuando digo esto es de preocuparse... ...es porque el problema dejó de ser de Venezuela... ...y se está volviendo problema para los países circunvecinos... ...no olvidemos que ya se contagiaron muchos países... ...esto es como un brote... ...que está pasando, que se están contagiando... ...y fuera de eso... ...están pasos de muchos iraníes. Eh, muchos chinos, muchos cubanos Muchos rusos por ahí Deambulando Entonces cuando el río suena Piedra lleva Algo que resalta la opositora Es que lo más peligroso de este asunto Son los vínculos que eso representa Con el terrorismo Que un personero, oígase bien Un personero de las fuerzas Kutz Fuera parte de la tripulación Sospechoso Es sin duda coherente con denuncias que se han venido recibiendo a lo largo de los años, según las cuales se señala que hay vínculos claros del régimen terrorista con el régimen de Venezuela. Hay varias oficinas del Departamento de Estado de los Estados Unidos en las que manifiestan la preocupación existente por las mismas causas, vínculos del terrorismo iraní con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Sin embargo, la representante del gobierno interino de Venezuela en Buenos Aires explicó que tanto la retención del avión efectuada el 8 de junio como el pedido de incautación hecho por parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos son parte de un proceso legal. O sea, esto ya tiene cola. Esto ya se inició un proceso. Eso no es que llegó Maduro y que como Argentina... Eh, comulga con muchas cosas de ellos entonces yo le pido el favor allá, a Fernández mándeme ese avioncito para acá no señor eso ya no se maneja así esto va para una investigación interna porque se sospecha de muchas cosas, porque los que iban ahí no eran hermanitas de la caridad, eran bandidos y a la comunidad internacional en este momento si hacemos un examen ya la comunidad internacional sabe quién es Maduro y quiénes forman parte de su gobierno además de ser el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela, que es una dictadura criminal y que son los principales aliados del terrorismo en la región, es la señalación que hace esta opositora, Trota, donde dice, ojo, van a decir como dice para el circo de los hermanas Gasca, después no diga que no le avisamos, ahí les están avisando. Por eso causa curiosidad que Maduro de manera descarada pidió a Argentina que le entregue el avión venezolano iraní retenido en Buenos Aires. Un miembro del gobierno argentino informó que la Casa Rosada adoptará una posición política distante ante la exigencia del dictador de Caracas. Esto respondió el gobierno argentino. Oígase bien, porque aquí no se puede confundir la gimnasia con la magnesia. Lo que responde el gobierno argentino, no tenemos ningún recurso procesal para satisfacer las exigencias de Maduro y tampoco hará un solo gesto político para facilitar la entrega del Boeing 747-300 que está retenido en Ezeiza desde principios de junio. O sea, aquí el gobierno argentino está haciendo como Poncio Pilatos, yo me lavo las manos, ese chicharrón no es conmigo, arréglense ustedes allá, ustedes tienen su chicharrón allá con Estados Unidos y con Venezuela y que desafortunadamente cayeron acá, nosotros no tenemos ningún recurso procesal para satisfacer esas exigencias, señor Maduro. Somos imparciales, respetamos la división de poderes y somos prescindentes ante la posición de Venezuela. O sea, palabras más, palabras menos, no vamos a hacer nada. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.